Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy vamos a hacer entendiendo la página CoinMarketCap. ¿De qué se trata esta página? La mayoría de los inversionistas utilizan esta página eh, para mantenerse al tanto de todas las estadísticas de las criptomonedas y de los tokens, ok entonces yo te voy a dar ahora mismo recuerden que no soy inversionista un experto financiero ni que te dice ve invierte ve vende compra no yo estoy sacando de mi tiempo para compartirte una información que entiendo que es muy valiosa al momento de uno empezar que regularmente nadie se toma tiempo de explicarle a uno estas cosas que son muy importantes ok en esta página coin market cap nosotros nos la Posiblemente si vas a empezar en el mundo cripto, a a, la vas a usar todos los días. Yo te voy a explicar las cosas más importantes. Lo primero es que aquí, miren donde dice Crypto 16161, eso significa que al día de hoy... Eh, se han inscrito en esta página 16 mil criptomonedas y token. ¿ok? Esta es la página más famosa o una de las más famosas. Entonces eso es lo que significa eso que aquí hay registrado 16 mil. Quiere decir que ahora mismo hay más de ahí. Posiblemente hay muchos, muchos token que no han sido registrados en esta página por eso es importante que usted se cuide de las estafas porque cualquier persona puede crear un token entonces exchanges los exchanges son las casas de cambio quiere decir que aquí en CoinMarketCap hay 451 exchanges registrados ¿ok? registrados los exchanges son como los brokers son casas de cambio que te que permiten el intercambio de criptomonedas y luego aquí ese dato dice market cap capitalización de mercado eso es todo el dinero que se ha invertido en criptomonedas, eso sea, todo el dinero que hay, eso equivale a 2.2 trillones de dólares, ¿ok? Y en las últimas 24 horas es el dinero, eso es all time, es el dinero que todo el dinero que hay en el mundo cripto. Ahora bien, 2.2 trillones de dólares, realmente una locura. Entonces, ok, ahora yo tengo, por ejemplo eh, aquí dice volumen en las últimas 24 horas Es el dinero que se ha movido en las últimas 24 horas En el mundo cripto Quiere decir en el mundo cripto eh, Se ha movido aproximadamente 94 billones de dólares En las últimas 24 horas Es otra eh, locura realmente Entonces vamos a seguir con lo más importante Ya esto de aquí es lo más importante Luego aquí yo tengo por ejemplo Trending que es la criptomoneda que han subido más en las últimas 24 horas, por ejemplo. eso regularmente son tokens que usted va a ver aquí en este espacio. Porque los trending, por ejemplo, ahí dice Baby Floki Billionaire. Eso dice que 21% ha subido en las últimas 24 horas. ¿Ok? Aquí yo tengo Biggest Gainers, que son las criptomoneda que más han subido. ¿Verdad? Aquí dice que Sora Validator Token ha subido 3,285%. ¿Ok? En las, eso en las últimas... Eh, 24 horas ok y aquí recently added si usted se fija continuamente están añadiendo token aquí entonces eh, esos son los que han sido añadidos recientemente luego de eso vamos por default en la primera página o cuando yo le doy aquí un clic aquí a las 16 mil me va a arrojar por orden o la página principal desde que nosotros entramos me da todas las criptomonedas y token en el orden de, de la que tenga mayor capitalización de mercado. Recuerden que la capitalización de mercado es el total o el todo el dinero que hay ahora mismo invertido en, en, en una dicha criptomoneda. Por ejemplo, miren aquí donde dice Market Cap. ¿Verdad? So Market Cap, miren esa fórmula donde dice Market Cap es igual a current price por circulating supply. Quiere decir el precio actual de la criptomoneda por el total. O sea, a qué yo me refiero. Ese número de Coin Market Cap sale de multiplicar el precio actual de la criptomoneda, ¿verdad? El precio actual por el Circulating Supply. Quiere decir que el público ahora mismo hay de Bitcoin, hay 18 millones, 18 millones eh, 914 mil Bitcoin disponibles para el público. Si yo quisiera comprar esos 18 billones de Bitcoin, yo tengo que invertir ese Market Cap que está ahí, 899 mil millones. Ok, entonces en las últimas 24 horas se ha invertido en el Bitcoin 29.263 29, billones de eh, millones de dólares. Ok, ese es el toda la vida, es el dinero de toda la vida que se ha invertido en Bitcoin y este es en la última 24 horas y se han intercambiado aproximadamente 615.000 Bitcoin en las últimas 24 horas. Esos datos son variables. El único dato que no es variable es este, el circulating supply. Ok, ese dato no es variable. Ok, miren donde dice, si yo pongo el mouse ahí, miren donde dice Circulating Supply del Bitcoin, 18, eh, 18 millones y el Max Supply es 21. Quiere decir cuando se crearon los Bitcoin por primera vez, se crearon 21 millones y de esos 21 millones se dejaron para el público 18 millones. La parte restante, regularmente los creadores la utilizan para financiar, para pagarle a los desarrolladores, eh, para invertir en equipos de su plataforma etcétera etcétera porque porque el bitcoin realmente es una eh, eh, es o, o un grupo de personas que hasta el día de hoy no se sabe bien quién es el creador pero realmente hubo una inversión ahí que se hizo etcétera etcétera y hay unas criptomonedas que no están disponibles para el público eh, regularmente los toquen eh, Sacan muchísimas criptomonedas no disponibles para el público, pero los proyectos serios como el Bitcoin tienen un 90% disponible para el público. Si nos vamos al Ethereum, por ejemplo, el Ethereum tiene disponible 118 millones de, de criptomonedas, ¿verdad? Entonces, aquí está el precio, por ejemplo, del Ethereum, ¿verdad? Este es el porcentaje de lo que has bajado. Si está rojo significa que ha bajado. Si está verde significa que ha subido. Entonces El Ethereum ha bajado en la última 24 horas un 1.57%. Y en los últimos 7 días el Ethereum ha bajado 5.74%. Ok, entonces aquí ya dijimos que era la capitalización de mercado, por ejemplo, del Ethereum, que sería el precio actual del Ethereum multiplicado por la cantidad. ok. Y aquí el volumen de Ethereum en las últimas 24 horas son 14 mil millones. Bien, entonces yo puedo aquí en la página CoinMarketCable da un rango o un rank, perdón, de por ejemplo, la primera, el Bitcoin. La segunda, dependiendo, lo va organizando dependiendo de la capitalización. Miren, la más alta es el Bitcoin hasta el día de hoy. Luego está el Ethereum ¿ven? Eh, que le sigue, que va de segundo y así va bajando sucesivamente. Miren cómo va bajando la capitalización de mercado. Aquí te da una pequeña gráfica de, lo de los siete días de cómo se ha comportado. Ok. Yo puedo hacer eh, filtros. Es decir, si yo quiero la criptomoneda, por ejemplo, yo le doy ahí a price, que eso es precio. Si yo le doy, me trae verdad la criptomoneda que más vale, que es es una especie de, de Bitcoin. Que hay price. Es el precio, la el token que menos o que.. Vamos a suponer de los proyectos más serios. Porque ya Chiva es un proyecto serio. Ese es el precio más bajito. Ahí me dice que Chiva. Ha bajado .86% en las últimas 24 horas. Y que ha subido. Que ha bajado eh, 5.27%. Miren el total de monedas. Que tiene eh, Chiva. Chiva tiene trillón. Un trillón y algo de. De circulating supply. Y todo el dinero que se ha movido en Chiva. En las últimas. 24 horas 18 millones 18 mil millones y aquí la última 24 horas en chivas se han invertido 1.2 millones de dólares Entonces luego de eso ¿verdad? vamos a seleccionar Una criptomoneda cualquiera ¿verdad? Me voy aquí siempre que quiera irme a la página principal le doy aquí a donde está el número de cripto O le puedo dar un clic al logo ¿verdad? Como... Entonces si yo quiero analizar una criptomoneda Bitcoin vamos a coger Tomas Solana por ejemplo yo le doy un clic a la criptomoneda y me da un detalle. Este dato aquí es muy importante porque aquí me permite analizar un poquito más a fondo de manera individual. En la parte anterior yo podía hacer un análisis más general, ¿verdad? De cuáles, comparando una con otra. Pero aquí yo puedo hacer un análisis más individual de una criptomoneda X. Tomando la criptomoneda Solana, todas las criptomonedas también tienen una abreviación. Por ejemplo, la de Solana es Sol. ¿Ok? Y me dice que está en el rango número 5. Obviamente, esta página CoinMarketCap me la organiza por la capitalización más alta. La capitalización de Solana hoy en día son 54 mil millones de dólares. ¿Ok? Mírenlo ahí. Ok. Ese dato que está ahí, ya lo conocemos, que es el, el, las últimas 24 horas. Y los datos más importantes son. Total supply de Solana y miren cuánto hay. Hay 511 millones de Solana. Y para el público disponible hay 309 millones de solanas de esa criptomoneda. ¿Okay? Algo muy importante es el white paper. ¿Qué es el white paper? Es un libro, o libro blanco le llaman, donde los creadores describen el proyecto más a fondo. Es un documento escrito, un documento, los proyectos serios realmente dicen los planes que tienen a futuro, la misión, de qué se trata. Es como el proyecto... Muy recomendable al momento de usted invertir su dinero que se lea el white paper. Por ejemplo, vamos a darle a aquí ¿verdad? para ver el white paper de Solana. Miren, ahí tiene 32 páginas, ahí me dice una nueva arquitectura para un mejor eh, eh, para una mejor ejecución de la cadena de bloques, etcétera. etcétera. Ahí introducción, eh, el blockchain eh, is an implementation of a fault tolerant todo eso me da de qué se trata el proyecto. Por ejemplo, miren ahí, esos son datos muy técnicos. Eh, describe, por ejemplo, el proyecto. Muchas de ellas, por ejemplo, dicen que se hacen con la criptomoneda que se quemaron, eh, etcétera, etcétera. Muchos tienen el roadmap. El roadmap es como de aquí a tal tiempo que vamos a lograr tal cosa. Y aquí hasta el tiempo que vamos a lograr tal cosa y así sucesivamente. Entonces, bueno, que cuando usted vaya a invertir, usted se lea eso, porque mientras mejor informado usted está, es muchísimo mejor. Ok, también aparte del white paper, las criptomonedas serias tienen una página web, por ejemplo, solana solana.com. Si yo me voy a solana solana.com, ahí puedo mantener al tanto de todo inclusive también aquí en la página está el white paper miren que dice aquí transaction per second total transaction por ejemplo miren aquí pero miren ahí en la página ustedes pueden conseguir más detalle de todo ok también por ejemplo muchos de los proyectos tienen los desarrolladores el equipo etcétera etcétera ok ahora vámonos a la gráfica un dato muy importante al momento de invertir y poder entender la gráfica por default o por defecto viene de un día. O sea, me da la, el movimiento del precio de esta criptomoneda eh, por un día. Entonces overview me da esa gráfica. ¿verdad? Yo tengo diferentes tipos de gráfica. Tengo el, el trading view, por ejemplo. Donde yo puedo ver velas, eh, pero tengo el price que aquí yo puedo ver por ejemplo que hace val, valía 180, el precio era 180.5 eh, a las 1 y 59 del día 28, del día de ayer ese era el precio de Solana actualmente el precio, mirenlo aquí lo puedo ver aquí también, 175.30 eso es hace un día, entonces la gráfica roja significa que ha venido obviamente bajando eh, hace un día entonces yo también puedo organizar el gráfico en 7 días. Por ejemplo, si yo le doy al 7D, me va a dar el gráfico de 7 días. Quiere decir que hace, por ejemplo, 7 días Solana estaba en 181. Está respetando mucho esa zona de 181. Lo ven, miren cómo hay una línea ahí de 181. Quiere decir que supuestamente ahora mismo es una buena opción comprar Solana porque Solana está por debajo del precio que ha respetado que es 181, entonces dentro de 7 días, entre comillas, obviamente, porque nada de esto es seguro, hay una alta posibilidad de que Solana suba a esa zona verde y que una persona pueda, eh, si compró aquí a 171, pueda vender, por ejemplo, si no es muy avaricioso, a 190. Vamos a suponer que se invirtieron 100 dólares entre... Vamos a suponer que Solana está en 170. Vamos a suponer que una persona compre a 175, 100 dólares entre 175. Eso me da, me dan 0.57 Solana. Y cuando yo lo multiplico por el nuevo precio, suponiendo que yo vendo a 190 por 190, yo voy a, yo voy a tener ahí una ganancia de 8 dólares, ¿ok? Entonces, ok, entonces. Tengo el coin, eh, no sé por qué digo coin market cap, capitalización de mercado, ¿verdad? Market cap. Yo puedo ver hace un día cómo se ha movido la capitalización de mercado. Esa variable siempre va a ser muy parecida a la gráfica original. Quiere decir, por ejemplo, que ahora mismo, ahora mismo la capitalización de mercado es de 53 billones de dólares de solana. O sea, increíble como una criptomoneda tiene tanto dinero invertido. Entonces, 7 días, por ejemplo, yo puedo ver cómo se ha comportado. Obviamente es un gráfico muy similar al precio porque a medida que la capitalización aumenta, el precio aumenta. Si la capitalización baja, el precio también baja. Ok, entonces yo puedo darle aquí all, un dato muy importante. Yo puedo ver cómo se ha comportado Solana desde que inició en el 2020. Al día de hoy Solana empezó costando eh, valiendo 0. menos de un dólar. Increíble y hoy en día en el, en el 2000 estamos en el 2021 finalizando a dos años después Solana cuesta 195 es increíble realmente increíble eh, aquí por ejemplo yo tengo los diferentes precios por ejemplo un dato muy importante bueno aquí tengo lo mismo eh, trading value eh, hace 24 horas esos son datos ya que ustedes lo conocen, ese es el precio, eso es lo que ha bajado, por ejemplo, en, en 24 horas Solana ha bajado 3 dólares, mírenlo ahí, ha bajado 2.21%, eh, lo más alto y lo más que ha bajado en las 24, últimas 24 horas son 171 y 182, ok, eso me da mí una idea de dónde yo puedo comprar, dónde yo puedo vender, quiere decir que, por ejemplo, si en 24 yo quiero hacer trading con esos dos valores, 171 compro y luego vendería cuando suba a 182 el punto es que con 100 dólares 50 dólares usted no va a tener una ganancia significativa ok vaya metiéndose eso en la cabeza el rank ya lo sabemos de 5 market cap se ha invertido en solana un total de 53 mil millones eh, de dólares ahora bien un dato importante ¿dónde yo puedo comprar la criptomoneda como tenemos el ejemplo de Solana, aquí, ¿verdad? Donde dice Market, ahí me dice dónde yo puedo comprar esta criptomoneda. Entonces, si le doy a Market, me va a salir todos los brokers que tienen Solana. Binance es uno de los brokers más importantes o, le, o casa de cambio, donde la mayoría de las criptomonedas serias están ahí. Coinbase, Exchange, FTX. El, uno de los que más me gusta es Get.io porque Get.io no tiene tantos requisitos. Binance tiene muchísimos requisitos, eh, etcétera, etcétera, pero usted puede ir probando porque eso de registrarse en un exchange es como crear una cuenta eh, sumamente fácil. Entonces vamos a ver otra moneda, suponiendo que vamos a donde yo puedo comprar, por ejemplo, Chiva, por ejemplo, el token Chiva. Si yo le doy el token, ¿verdad? Me va a salir lo mismo, white paper de Chiva, por ejemplo. miren ahí cómo se me cargo el white paper de Chiva los creadores se mantienen siempre actualizando los lo white papers te le llaman de que woof paper woof como la vaina del lobo ok el fin es que lo mismo capitalización de mercado el total de Chiva el precio ya todo esos datos ustedes se lo saben ahora bien cómo yo puedo saber dónde comprar Chiva lo doy a Market. y ahí me va a salir todos los casas de cambio que tienen Chiva los token cuando salen no todas las casas de cambio lo tienen ok cuando un token nuevo sale suponiendo vamos a poner vámonos a la sesión de los, los toques no mucha gente le gusta invertir ahí para entrar y salir rápido por ejemplo vamos a poner este que ebulus token vamos a suponer que salió una vaina nueva le doy ahí ¿verdad? ebulus token aquí yo tengo la información de ebulus token ese es su precio 0.44 dólares ebulus token tiene un circulating supply muy bueno porque tiene de 25 millones eh, o sea, quiere decir que el precio puede subir. Ni siquiera tiene datos eh, estadísticos porque es algo demasiado nuevo. Eh, market, vamos a ver si aparece. Bueno, dice que está en este Probit Global. Ve, o sea, yo ni siquiera conozco esa casa de cambio. Ok, pero está en esa. Esa casa de cambio te hace una cuenta ahí y ahí te puede comprar esa. Entonces, un dato importante. Yo puedo comprar esa criptomoneda Probit Global con USDT. Ok. USDT Ahora yo voy a tomar un tiempo para explicar lo que es USDT USDT es como el dólar En el mundo cripto, por ejemplo Miren aquí, esto se llama Tether O USDT Esa parte, eso lo que significa es que un dólar Es un USDT Por eso tiene la mayor capitalización De mercado, si yo le doy aquí volumen De 24 horas lo que más la gente ha comprado es USDT. ¿Por qué? Porque con USDT usted puede comprar cualquier criptomoneda. Ahora bien, no todas las. Vamos a tomar algunas criptomonedas para que usted vea un ejemplo de lo que estoy explicando. Con USDT, la mayoría de las criptomonedas usted la puede comprar. Ahora vamos a ver Terra Luna, por ejemplo. Yo puedo comprar Terra Luna, que es una de las criptomonedas más famosas. Miren ahí, yo puedo comprar Terra Luna en Binance con USDT, en el exchange KuCoin con USDT, puedo comprar en Bitfitness con UST, que es una criptomoneda, obviamente, que también vale como vale un dólar. En Binance puedo comprar también con euro, una criptomoneda similar al precio del euro. En Binance yo puedo comprar con Bitcoin también, ¿ok? O sea, en Binance también puedo comprar con Ethereum, quiere decir que si yo tengo yo tengo Ethereum y quiero comprar Luna, también lo puedo hacer, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, Chiva, no puedo comprar Chiva con ninguna de esas. Tendría que primero vender todo a USDT y luego con el USDT, que la mayoría acepta USDT, entonces comprar la otra criptomoneda. Eso como en el mundo real. Yo no puedo ir a un país de Asia con dinero, vamos a decir, de, de mi país. Yo tengo que ir con dólares americanos o con, con el dinero que ellos permitan que se haga la casa de cambio. Está bien. Entonces. Bueno, señores hasta aquí esta sesión de cómo entender CoinMarketCap. Espero que le haya servido de ayuda. Si el tutorial te sirvió, deja un like o no sé, deja un comentario positivo, etcétera, etcétera. Y nada, señores, me quité. Nos vemos ahorita.